La historia más bella que tuve en aquel pasado Aquellos momentos felices, enamorados Me siento muy triste al saber Que tú te has casado ayer No, No, no, no, no, no, no Otra vez no lo puedo creer